I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain you are Turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money shine The things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I. Todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Escenario Vuelo Abandonado Recuerda, si te gustan mis vídeos, activale un buen like Es la manera mejor de apoyar el canal Y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte Un escenario en el que solamente tenemos dos tonitas Salimos con un BR-7.3 con tanque de Israel El Magach 1 Sigo fulleándolo poco a poco mi intención es en breve meterme en, un rang, en el rango 5, conseguir vehículos de rango 5 y empezar a obtener, conseguir mi primer helicóptero de 8.0. Tengo curiosidad por pilotar uno de estos. Bueno, a lo que vamos. La zona B hay que defenderla, la zona B es de ellos, hay que llevársela por delante, aquí en este pueblo abandonado. Qué pena que aquí no pongan un par de porterías. Es un sitio ideal para un buen campo de fútbol. Bueno, vamos al lío. El jefecillo se adelanta. Y este Leopard 1 aquí por delante. Bueno, nosotros con pies de plomo. Tenemos un buen cañón. Cargas. No, cargas huecas todavía no. Estamos en la investigación. Perforantes. Disparos ya. Tanque pesado. ¡Oh! Ha volado mi compi el leopard. Pero qué rápido, se la ha limpiado. El jefecillo sigue vivo. Artillería. Ahora a ve por dónde ha venido ese disparo. Muy lejos, ¿no? Muy lejos no. Nosotros somos un tanque relativamente lento. Así que. Ahí está la marca. Puede ser ese tanque pesado. O oh, no. Y por ahí. Es un buen sitio de campeo para camuflarte, para esconderte y cuando pases que te crujan. Pues venga, vamos a asomarnos aquí a la palestra. A ver, a ver, a ver, a ver, qué hay por ahí. Rápido, rápido, rápido. Ahí está, se lo limpiaron. Pues eso eran un IS, IS-6. Ese disparo, ¿de dónde viene? Con privacia, a ver, a ver, a ver, a ver. Está por ahí. Esa marquita. Allá hay humo. Aunque a la derecha. Y la marca de un tanque ligero. A ver. Despacito en esta calle. Mucho cadáver. Inglés. Al loro El humo sigue ahí. Eso me mosquea. Me mosquea bastante. Sé que había algo por ahí. No había gente fumando. <ríe> Se humo era de otra cosa. Pues... Aquí, por la zona A. Eh, hemos hecho un buen despliegue, ¿eh? Cualquiera diría que estamos coordinados. Perfecto, en abanico. Así, abierto. Hay más barcas, tanque ligero. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por la avenida. Hombre, ¿qué es esto? ah está, un BMP. Eh, esto no era tan tanchoas Pero en un momento tira un misil. Este te, este te hace polvo en un momento, ¿eh? Te hace polvo en un momento. Bien, bien, bien. Puede ser que haya venido solo, es ligerito, pero puede ser que no. si están ahí prácticamente. De aquí a 100 metros, ciento y poco, y los tenemos por aquí escondidos. No tienen que estar muy lejos. Nos pegamos aquí a las casitas, a los arbolitos. Hombre, un compi. ¿Eh? ¿Qué es esto? T-54. Vamos, vamos. ¡Ah, qué mal sitio! Pacto, mal sitio, mal sitio. Ah, me crujió. Ah, estoy muerto. Estoy muerto. Ahí está, joder. Ya sabía sabieron. Esto tenía muy mala pinta. Ah, ese es el coche. Bueno, el tío se ha puesto justo en un ángulo perfecto. Ese es el sitio donde yo quería andiñarle. Bueno, a MX-13. A la palestra. Vamos a ver. Como he dicho antes, hemos hecho un buen despliegue. Artillería. No, no me llega. Si acabamos de salir, estamos muy lejos. Pues... Vamos allá. Otra marca más. De otro tanquecillo. Por ahí. En G esta en G3. Bueno, a mi X13. Este sí corre bastante, bastante más que el Magach 1. Y la zona B ahora mismo está un pelín descuidada. Hemos avanzado bien. Los si tenemos ahí. Los tenemos. Eh, están cayendo. Estupendo. Por ahí se ven disparos. Cuidado. El cadáver del leopard. De mi compi. No se ve nada. Yo creo que a no ser que se haya colado alguno. Pues vamos a meternos por aquí Vamos a flanquear A ver entre el arbolito este y la casita A ver Aquí nos toca maniobrar un poquillo sí, sí cabemos, ¿no? A lo justito, pero sí, venga, adelante Atento a las marcas que nos pueden ir saliendo Ese compi que está justo aquí Tanque medio Si está parado es que hay algo Algo hay por ahí vistacillo rápido, ¡eh! Hey, ¡disparo! ahí está el humo rojo, aquí, ¿Eh? es la barca por ahí, por ahí más o menos sí, cerca de A un poco más arriba, quizás no sea muy precisa por ahí vamos a tirarle también un pelín de artillería ahí veo un avioncito nuestro a ver si nos puede echar un cable 460 metros de la zona tanque ligero, la marca es de tanque ligero, a ver, a ver, mm -mm. algo, así. ahí está, ahí está, se han visto, hemos visto algo, a ver, 350, quizás, quizás, a ver, un cuadrante 225, mi compi se menea un poquillo, se acerca, o sea, por delante, el otro. Ahí está el colega, ahí está, ahí está. Ese es el sitio, ese es el sitio. Ahora esa marca es más precisa. Ahí está, ahora sí localizado. Ese no lo había localizado nadie. Estupendo. 350, sí, está bien. Trabajo en equipo. 600 Muy bien, muy bien. Esto funciona. Sí, ahí la marca. Más marcas. Otra más. ¿Eso qué es? a ver será tanque ligero tanque medio por ahí vamos a pegarnos aquí a estas casitas vamos a escondernos por aquí y acercarnos un poco más con cuidado no tenemos ningún arbolito vamos a aprovechar las depresiones del terreno ese tanque ligero sigue ahí lleva ya bastante tiempo dando la lata a ver a ver a ver a ver binoculares ahí lo veo ahí lo veo ahí está el colega Venga, bueno, un poco más poco más un poco más Ahí, te tengo. ahí está, destruido Bien, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Pero había otra marca, otro tanque Era, era tanque medio Tanque ligero cerca de A Tenemos artillería aproximadamente por ahí El Leo para avanza Y es que como se te cuelen por esta parte el tío llega hasta ahí entonces si mi compra llega hasta ahí la cosa pinta bien la metralladora a ver, ese tío está aproximadamente a 300 bien, bien, bien vamos a seguir desfilando acercándonos poco a poco por esta parte parece que este, este flanco lo hemos ganado esta parte derecha del escenario y si por aquí podemos sorprenderlos pues poco a poco los vamos echando hacia atrás hasta que nos hagamos con la zona llevamos una ligera ventaja, ligerilla ventaja llevamos pero eh, en cualquier momento, eh, ahí están más marcas ¿dónde estás? que no te veo, ¿dónde estás? está relativamente cerca al lado del antiaéreo el Leopard sigue ahí, mi compi, más artillería, ahí, echamos el cable a ver si por esta parte por aquí un pelín hacia la izquierda ¿Qué es eso ah ese son un lanzamisiles este compi por ahí campea libremente las marcas ya aparecen un poco más lejos más lejos de la zona aunque ese tanque medio sigue ahí al lado delante aéreo ah, ahí está pues era eso era un bmp me pegar, estamos más cerquita, un pelín más cerca del antiaéreo. Nada. Sabes que están aquí, están relativamente cerca, tienen que defender la zona A, evidentemente. Tenemos artillería, a ver, a ver qué podemos hacer. Vamos avanzando, aquí, acercándonos a la zona A. Vamos rápido. Vamos a tirar esto. Ahí. Vamos a intentar ahí. A reventar lo que son las alambradas. No comernos ningún pilar. Así no perdemos velocidad. Ay, mi copio está pisando. A ver, si estamos aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues venga. Pisando la zona. Tú por allí. Yo por aquí. Así, así, así, así, así. Es como lo vamos a conseguir. Así es como lo podemos conseguir. Poco a poco. Al loro. O esa parte, esta parte de aquí está muy, muy desprotegida. El flanco. Esto es. pues cuidado, compi. Estamos en el mismo equipo. A ver, a ver, a ver tomando A, ah, pero es que ah, está que pesado por ahí la marca es eh, que es esto ah, eso era un T-54 no un IS-6, el IS-6 pues iba con él prácticamente al lado, oh, Qué pena macho, estamos tomando A venga, no perdamos, no perdamos la inercia que llevamos aunque ahora con el M-51 vamos a ir muy despacito, este es relativamente lento para llegar nos va a costar un poco más no es el MX-13, bueno, yo creo que es el más lento de los tres, entre el Magach 1 y el MX-13, este es el vehículo más lento que tenemos el enemigo está capturando la zona A claro, le están retomando estos dos el IS-6 y el T-54 si sí, no ha caído ninguno está tanque ligero, también cerca de A ese, el tanque medio que hay más arriba de A puede ser mi compi Leopard, ¿no? creo que sí Ahora tampoco llegamos. Venga. Si puede ser nuestra. A ver, no, venga. Estamos ahí ya. No sé cuántos habrán caído. Siguen tomando la zona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todavía no, todavía no. El enemigo ha parado a capturar la zona. Interesante. Ese es el compidante. Sigue vivo el tío. Ahora sí. Ahora sí llegamos. 520, 510, 500 metros. Bueno, ahora vamos a esperar que no nos cojan por el flanco. Lo mismo que hemos. que hemos hecho nosotros con el AMX13. Ahora ya hay que darse un poco más de prisa, hay que jugársela un poco. A lo que ve, A lo que pueda dar el M51. Los se están rodeando la zona. Muy bien, muy bien, muy bien. Así, así sí se ganan las partidas. Hemos dejado que ellos la tomen. Entiendo yo que esos dos pajaritos de antes cayeron. Eh, te comas el árbol. Lo que necesitamos es, es tropezar con cositas y perder la velocidad intentar en línea recta pisando a fondo a lo que da la mata este M51 intentar llegar lo antes posible T54 de principio de partida por aquí fue por donde me reventó vamos, estamos aquí ya queda poquito nuestro equipo capturando la zona bien, bien, bien, bien, bien, bien. cojonudo así sí Estamos a 70 metros, 60. Vamos Venga, a ver si podemos capturar esta vez sin que nos crujan como antes con el MX-13, que fue una pena. Mira, aquí está el cadáver. Aquí estamos. Bueno, no estamos. Habemos ah, varios. Por aquí fue por donde aparecieron. El flanco sigue igual, está bastante. Aunque bueno, el jefecillo está por ahí, pero con tanta calle, no sé si controlará. Tiramos un mito para esta vez, ¿no? sí, ha estado bastante bien uno, uno en cada calle, ha caído uno en cada calle perfecto, el ¿eh? leopard puede ser que sea mi copia el de antes, antiario ahí, nosotros vamos tomando a ese tío a ver, aproximadamente por ahí quizás más arriba no lo sé, bueno, tiramos artillería poco oh, de artillería de ellos también claro, estamos tomando al por ahí no se ve nada. No perdamos aquí la concentración. No nos vayan a salir otra vez por el mismo sitio. O quizás por detrás. Por detrás. Mi compi. El lanzamisiles. Para allá. Sigan. Sí, el tío dispara. A ver, a ver, a ver, a ver. Que por ahí, que por ahí? ahí. Está. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 300, 300. Un I.S. Bien. Estupendo. Esa carga hueca. Entró por el sitio. Por el sitio perfecto. Donde a un I.S. Le haces pupa de frente. Por. Por la mira del conductor. Ese sitio es cojonudo. Pues. Han caído. Otra vez. Más disparos. Han caído. Esperamos cuatro. Somos dos. no estamos tomando. Mal. Alguien está pisando. Alguien está pisando. Ahí está. ¿Quién es? P.T. P.T. Ahí estás, toma, destruido Muy bien. ahora sí estamos tomando Perfecto, ojo por ojo uh -huh. Yo Ojo por ojo, pues este es el amiguete de antes Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Somos dos Venga, que no aparezca nadie más o Por lo menos intentar tomar la zona Este, o eso, Esto va a ser tomar la zona Y ganar la partida Que suba la rayita y llegue hasta arriba queda poquito, vamos. M51. Vigilamos esta parte. Mi compi en ese lado. Y sin perder de vista. Este sitio. Tanque ligero. Venga, no queda nada, tío. Vamos, vamos. Destruido. Bien. Y esto está tomado. Esto, a esta zona. Capturada y a esta. Nivelador. Cojonudo. Esta partida. La hemos, lo hemos conseguido, tío. Misión cumplida. Muy bien. A ti, sale un buen like. Te gustan mis partidas. Es la mejor manera de apoyar el canal. Y a mí me ayudas un montón. Y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte. Sexto en el equipo: cuatro destruidos. Mis impactos. Una zona: casi dos. La recompensa del Battle Pass. Y misión cumplida. En la batalla del pueblo abandonado Recuerda abajo enlaces Discord, Facebook e Instagram Del Escuadrón Ibis Esto ha sido todo En esta partida del pueblo abandonado Y nos vemos en un próximo vídeo. Y no te olvides de comentar Un saludo Chao, chao